Cuando me dio positivo, busqué urgencia al centro de salud más cercano. Me dijeron que eran muy pocas semanas para hacer los estudios de la ILE, que volviera en 30 días. Averigüé por internet y encontré un centro privado. Llamé, pero recién me daban turno para dentro de 15 días. Así que seguí buscando y conseguí otro consultorio en el que me podían atender en 24 horas. Me prometieron ayuda. Fui al lugar, pero no me vio ningún personal de salud. Una secretaria y una abogada que me dijeron te vamos a mostrar un video de aborto, así ves lo que es. Cuando me quise ir, me amenazaron diciendo que si no me quedaba hasta el final me iban a denunciar y quedaría presa. Después de todo esto, me comuniqué con un grupo feminista donde me orientaron y me contactaron con el Centro de Salud Sexual y Reproductiva donde realizan asesoramiento en ILE de acuerdo al marco legal vigente. Ahora accedí a un método anticonceptivo de larga duración. He sido con mis controles ginecológicos habituales.